Bueno, esto es de trascendental importancia. Primero la reunión número 29 de la OIT Internacional, que ahora hacemos la presentación de los representantes, que va a seguir sesionándonos ya en infinito, y, y después el Congreso Internacional. Creo que hoy el gobierno de la provincia ha puesto totalmente un énfasis en el Congreso del OIT Internacional y bueno, y con ello organizamos lo que es el primer Congreso Internacional de Energía Renovable, donde va a haber exponentes de, de, de, de Brasil, Uruguay, Paraguay, eh, de, de Chile y gente de diferentes provincias de la Argentina, la representación de nuestra universidad, de la Universidad de Salta, de Cauchari, la verdad que para nosotros esto es muy importante y para quienes quieran ir a asistir, tanto los, nosotros los técnicos que somos muy agradecidos realmente porque muchos de los técnicos hoy en, en, la, en todo lo que energía renovable están trabajando y también se están perfeccionando a través de tecnicatura, a través de diferentes carreras y genera posibilidades, que esto es lo importante para nosotros, la gente del que de los, hicimos la, la última reunión en Montevideo, Uruguay, y yo les conté realmente todo lo que estaba avanzando acá este, en Jujuy, especialmente eh, aquí en la Argentina, el tema de energía renovable, del litio, bueno, decidieron venir todos para acá y apuntalar, ¿no es cierto?, esta decisión, porque ellos van a ser este, los, que, que van a, los facilitadores entre lo que nosotros estamos haciendo y, y la gestión en forma internacional. Usted va a ahondar, digamos, en su planteamiento inicial, que es el, la lucha por los técnicos de nivel medio en toda Sudamérica. y en el... El Caribe este momento, digamos. Nos ha tocado a nosotros, junto a mi secretario Luis Améndola, comandante Internacional, y bueno, seguimos por los principios de su fundación hace 23 años de luchar por los técnicos en la enseñanza técnica media. Realmente es maravilloso, Ahí tenemos gente de Brasil en este momento, tenemos Panamá, Paraguay, que traen mucha gente y se hacen intercambios, en esos intercambios es muy rico porque realmente eh, es la verdad de lo que está aconteciendo en cada país y bueno, cómo podemos ayornar eh, todas esas necesidades, si, es, si se puede decir necesidades o experiencias y tratar de compatibilizar y tratar de buscar un nivel óptimo para que ese profesional tenga la posibilidad de el día de mañana eh, transitar eh, distintos países porque hoy en día eh, como la tecnología avanza, también no, no es que vos, vos tenés que recibirte acá y el día de mañana te toca con una empresa irte a otro lado. Entonces, tenés que, tenemos que tener la capacitación o saber qué pasa en otros países, por lo menos sobre todo los limítrofes, que tenemos Paraguay, tenemos Brasil, tenemos Uruguay, ¿eh? y ahora nos extendimos a Panamá y Costa Rica, que ellos están muy contentos de participar en OITEC.